a nuestro querido público del Museo de Historia Natural de la San Marcos muchas gracias a todos los que han participado de nuestras actividades por el 103 aniversario del museo y bueno, ahora llegamos eh, a este día ¿no? en donde vamos a presentar dos charlas del departamento de patosología, elmitología e invertebrados afines. Gracias a todos los que se están conectando el día de hoy tenemos a Jesús Chacaliaza y a Sofía Cantú, quien nos van a presentar un... interesantes temas sobre los, in... los individuos, las especies, que ellos estudian en este departamento de investigación. Bien, vamos a pasar entonces con Jesús. Bienvenido, Jesús. Hola, buenas tardes. Bien, eh, seguro que muchos de ustedes han escuchado sobre las amedas anfisoicas, por ejemplo, la amedas como el cerebro, una iglesia, que han encontrado en las piscinas, pero muchos no saben que son protozoarios y no virus ni bacterias. Así que en esta charla voy a explicar algunas generalidades sobre los protozoarios y también voy a abordar un poco sobre mi investigación, que he realizado en dos tipos de humedales. Ahora voy a hablar un poquito de la historia, cómo, cómo, cómo empezó todo este tema de los protozoarios. Leeuwenhoek es considerado el padre de la protozoología debido a que en un momento se le ocurrió observar una gotita en un microscopio que fabricó. Entonces él observó algunas criaturas muy pequeñas a las cuales las denominó pequeños animalculos. ¿Qué significa...? pequeñas criaturas vistas a simple vista. Pero ya recién en el siglo XVIII, un tal Golfus plantea el término protozoo que significa primeros animales. Y es así que este término hasta el momento es el que se le atribuye a distintos organismos microscópicos que van a tener muchas cualidades Semejantes son eucariontes y pueden presentar cualquier tipo de alimentación, ya sea olozoica, bacteriófaga, autótrofa, etc. Ahora voy a comentarles dónde los podemos encontrar. En realidad, en cualquier ecosistema acuático, incluso en un florero. Por ejemplo, en los pantanos... En los humedales, en las lagunas, en los lagos, incluso en un charco de lodo. También en humedales que contienen restos de nieve, también se pueden encontrar algunos organismos. Ahora, estos organismos tienen muchas utilidades. Y seguro que muchos de ustedes no conocen ninguna, o incluso capaz una nomás. Así que voy a comentarles algunas de las muchas funciones que pueden tener estos organismos. Primero como modelo celular, este individuo de la izquierda, bueno, en realidad es, la, es el mismo organismo, pero uno dibujado y el otro en toma microscópica, es el llamado tetraimena. Ahora, este organismo se utiliza para evaluar la calidad de las proteínas, por ejemplo, de la dineína. También permite eh, conocer los efectos que pueden producir algunos químicos, por ejemplo, insecticidas, fungicidas o metales pesados. También se utiliza para que pueda ser utilizado como un, como un modelo para explicar todas las estructuras de los ciliados Y también se realiza para estudios genéticos o moleculares. Pero hay que tener en cuenta que este organismo tiene unas ciertas cualidades que se las eligen para cumplir como modelo celular. Por ejemplo, que tenga una corto, un corto periodo de vida que sea fácilmente reproducible, es decir, que se pueda mantener en un cultivo y pueda eh, realizarse cualquier tipo de investigación en base a sus a estructuras celulares. Ahora también tenemos aquí eh, la uglena. Eh, seguro que alguno de ustedes ha escuchado sobre el suplemento de uglena, no sé si sabrán o no, pero esto es muy utilizado en la Asia, en China, Corea, Japón porque mencionan que estos organismos presentan muchos ácidos esenciales que el cuerpo humano no los puede fabricar. Pero eso no es la única ventaja, sino que también se utiliza como fertilizante y combustible. Ese es el campo en el que seguro que muchos de ustedes han escuchado, el campo de la ecotoxicología, que son los cambios de ciertos químicos o variables que pueden producir en estos organismos. Por ejemplo... La que está en el centro es la Es un organismo en relaves mineros. ¿Y qué sucede en estos ambientes ácidos? Generalmente la diversidad es muy pobre. Pero este ulena, este género, este es en sí la cantidad, por ejemplo, de óxido de hierro, que es muy, es muy dañino para muchos este organismo la asimila, la convierte en ofensiva para su cuerpo. Luego también tenemos en la parte de la derecha superior al género Arceia, que es muy conocido porque es una forma redondeada y un otro muy pequeño, que se utiliza en el campo de la paleoclimatología, es decir, para conocer los climas que han podido existir en un determinado ecosistema. Y por último tenemos en la parte inferior al género Vorticella que es muy común también encontrar agua y sirve para determinar el estado de eutrofización. ¿Qué quiere decir eutrofización? Que determinar la cantidad de materia orgánica en un espacio. Hay que tener muy cuidado con este termo, término de eutrofización porque cuando un ambiente se encuentra muy eutrofizado lo que va a generar es una pérdida de biodiversidad pero va a haber una o dos especies o géneros que van a estar en abundancia. Y eso va a producir como consecuencia una pérdida de diversidad. Ahora, este es el tema que quizás muchos conocen o en algún momento no han escuchado, ¿no? Las famosas amebas anfisoicas, que son tres hasta el momento. Naglera, Floweri, Acantamoeba y Balamutia, Mandrilaris. Hay algunas especies en la iglesia que no están sido reportadas como organismos anfisoicos, sino como organismos que no, pueden, que no hacen generalmente daño a las personas. Pero esta especie es muy particular. ¿Por qué? Porque si este organismo, y de casualidad, tú te metes a una piscina o a un lago donde está contaminado por esta especie, lo que va a producir es una necrosis en tu cerebro. ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente que en una semana vas a poder tener síntomas de dolor de cabeza, vómitos, muchos mareos, y si no lo tratas a tiempo, te puede ir en tres a siete días. Entonces, si tú has estado en ambientes mmm, muy eh, peligrosos, por así decirlo, hay que tener cuidado. Y si presentas estos síntomas, pues hay que alarmarse, ¿no? ¿Cómo es que ingresa? ingresa a través del grupo olfactorio y luego va hacia la parte del líquido cefalorraquídeo. Los tres no son lo mismo, por si acaso. Eh, bien, ahora he llegado a la parte que quizás es más interesante para mí porque voy a hablar sobre mi, mi tesis, que realicé en dos, dos tipos de humedales, los costeros y los altandinos. Como pueden observar, ambos son ecosistemas, son, son humedales, pero veo muchas diferencias, por ejemplo, en la vegetación. la parte, por ejemplo, de la izquierda, pueden observar como una, la vegetación como un colchón, ¿no? Probablemente sea de distilla, la vegetación de distilla, y otros. Pero en la parte de la derecha pueden observar juncos. Entonces, ya de por sí, la biodiversidad presente en cada uno de estos ambientes se va a ser muy diferente. Y eso es lo que yo trato de, de analizar en mi, en, mi, en mi investigación a través de los protozoarios. Pero para realizar este trabajo, he tenido que aplicar algunas técnicas, por ejemplo, métodos de cultivo y técnica de tinción. He utilizado tres tipos de medio de cultivo. Un medio de cultivo para ciliados, un medio de cultivo para flagelados y otro medio de cultivo para mebas. Ahora, ustedes me preguntarán por qué yo los he separado, separado de esa manera. de acuerdo a las investigaciones que han habido se menciona que los ciliados suelen encontrarse en la parte superficial de un ecosistema acuático. Los flagelados en la parte intermedia, es decir, ni tan superficial ni tan fondo. Y por último, las amebas, que pueden ser tecadas y atecadas, que la vamos a ver más adelante, así que no se preocupen, y estas se encuentran en el fondo. Es por eso que yo apliqué estos medios de cultivo para tener una mayor propagación ya sea desiliados, flagelados y además, pero por separado. Ahora, como estos organismos eh, son muy sensibles y no se pueden observar las estructuras a simple vista, obviamente se tienen que utilizar con microscopio, pero para ello también tuve que utilizar algunas tinciones supravitales. ¿Qué quiere decir tinciones supravitales? Simplemente son unos colorantes que van a teñir unas estructuras pero no van a matar a los organismos. Por ejemplo, solución de nola. ¿Para qué sirve esta, este químico o este reactivo? Es para teñir los cilios, en el caso de los ciliados, y los flagelos, en el caso de los flagelados. No va a servir para las este para este caso. Luego tenemos el verde metilo, que va a servir para pintar los núcleos de los, de los protozoarios. Rojo Congo toda la estructura y el ugol para... Pintar eh, los cuerpos de almidón, o también llamados cuerpos de paramilo. Bien, ahora voy a explicar una, a los ciliados de una manera general para que lo puedan entender. Primero, este es el paramecio. Seguro que muchos lo han escuchado porque es muy el, el famoso dentro de los ciliados. ¿Qué pueden observar? Eh, Ven que hay unos pelitos alrededor, alrededor de todo el cuerpo. Esos son los que se llaman cilios. Y esa va a ser la característica que va a distinguir a los ciliados. Pero ahora, estos cilios pueden variar en los géneros. Y van a ver que van a, van a, ver, que van a ver varios ciliados, pero no se van a aparecer en nada completamente. Luego también tiene la película, eh, que va a ser como la membrana, la, la vacuola alimenticia, que va a servir para el proceso de la digestión, vacuola contráctil para el proceso de, de presión hormonótica, para regular la entrada y salida del agua, el macronúcleo, el, el micronúcleo y el poranal Y el citoplasma, perdón, el, el, la, la boca, en otras palabras. Bien, por ejemplo, aquí voy a, he mostrado uno de los cuatro géneros de sillados que he encontrado en mi investigación. En realidad son más de 20, pero por el tiempo no voy a poner a todos. Eh, en el lado izquierdo tenemos al género Euplotes. Van a observar que hay unas, unas espinitas. Esos son lo que se denominan cirros, que simplemente son conjuntos de cirios, que están agrupados y forman esa estructura mucho más gruesita. ¿Para qué sirve? Sirven para, la, para el movimiento y para atrapar el alimento. Es la misma función que el cirio. Cirios, cirros, la misma función. Y también pueden observar como, como un peinito, es su membrana, ondulante. Luego tenemos a la con valaria, muy famosa también la con En general es una forma, no sé cómo podría mencionarlo, como una, una, una lámpara podría ser. Luego tenemos al género cladotricha, que también tiene cilios. Miren, miren, ven en la parte del contorno, tiene como unas rayitas, son sus cilios. Pero también tiene una membrana ondulante, que ven en la parte superior pero es muy diferente, por ejemplo, a Eplotes. Y luego tenemos a espirostomo ambiguo, ambiguo perdón, eh, que es una serpiente y que va a tener, por ejemplo, ven unos circulitos ahí en fila, eso va a ser su macronúcleo. Y se van a ver muy claros en, en la foto microscópica. Miren, observen aquí. Bien, aquí tenemos la foto del microscopio a 400 de aumento. Aquí está EPLOTES, pueden ver los cirros en la parte de abajo, como si fueran unas espinas. Pueden ver estos circulitos también que son vacuolas digestivas. que pueden observar el micronúcleo, miren, vamos a retroceder. Aquí en la parte de Euglotes, ven como una manguerita que forma tres. No sé si lo pueden observar, pero ese es el macronúcleo. Aquí también van a ver el macronúcleo en forma de tres. ¿Ven? Y esa forma del macronúcleo va a permitir distinguir entre las especies. Luego también tenemos la vorticela aquí. Miren, aquí vamos a retroceder. Ven aquí una cosita de J pintada en la vorticela con valaria. ¿Lo ven? Ahora vamos a ver aquí. ¿Ven esto que está pintado? ese es el macronúcleo. Siempre se da macronúcleo en algunos géneros, pero a veces también las, las vaculas digestivas, digestivas pueden distorsionar la visión. Entonces es, es trabajoso poder observarlo. Y luego está la dotricha, También ven la membrana los cilios que se ven penitas se ven los cilios y aquí en la parte de abajo ven a espirostomo ven unas cositas negritas que están en filas eso es el, el, los macronúcleos y la parte toda esta parte clara es la vacuola esta por ejemplo es unas imágenes que eh, me, me colaboró un amigo David Zimmer por ejemplo este es el género Coles que parece, que es muy peculiar porque tiene una forma de caparazón. Y es fácil de reconocer, pero para distinguir entre especies es lo complicado. ¿Por qué? Porque se va a diferenciar en las espinas. Perdón, en los cirros, que ven ve, ve la parte posterior con unas espinitas, bueno, espinitas, pero se le llama cirros. Eso va a ser eh, el taxonómico, es decir, aquella estructura que va a diferenciar entre especies. Y en el lado derecho tenemos al famoso estentor también parece una culebra o un dragón, pero se va a diferenciar porque presenta una corona de cilios. ¿Lo ven? Estos, por ejemplo, son diferentes especies. Y aquí hay un video que ojalá que se pueda, lo pueda, pueda cargar porque hemos tenido problemas. A ver. Ay, no. Vamos a ver. Creo que no se puede. Vamos a esperar. Ya, ahí está. Ven cómo se mueve, ven cómo la corona de cilios está en movimiento. Este organismo bien grande presenta un pedúnculo bien enorme. Y ahora me preguntarán ¿por qué ese color? Ese color en realidad es propio de las especies, es propio de la especie pero hay varias especies que presentan esa coloración, así que la coloración no no va a permitir distinguir especies en este género, por lo menos en este género no. Uh, vamos a ver con la siguiente. Bien, ahora seguimos con los flagelados. Igual, una estructura general de los flagelados para que puedan diferenciar. ¿Qué es lo más fácil? El flagelo. El flagelo va a decir que eso es un flagelado. Va a presentar cloroplasto, nucleón o núcleo, película también, igual que los ciliados, reservorio, que es por donde van a estar, la, van a ser los flagelos, y el estigma, que es una cosita generalmente que se observa de color rojo, que es como un fotorreceptor. Pero aquí, en el caso de los flagelados, hay unas cositas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos algunas, eh, algunos organismos que también eh, he podido identificar en mi trabajo de investigación. Por ejemplo, piranema de Este organismo eh, no presenta cromatóforos, es decir, no va a ser de color verde, no va a, ser, no va a presentar ningún color, pero es un flagelado porque presenta esta especie de látigo. Luego en la parte derecha tenemos a las Chilomonas paramecium que también es muy conocido y va a presentar esta estructura con dos flagelos. Observen bien, aquí hay dos flagelos y en el peranema hay un flagelo. Después tienen acá abajo a stacia que es un flagelado muy peculiar, que tampoco tiene color, o sea, no tiene cromatóforos, pero que suele moverse mmm, como si fuera mmm, un plástico. Es muy plástico, o sea, puede adoptar diferentes formas. Luego, en la parte central tenemos a Cryptomonas, que si observan bien, se, es muy similar a Chilomonas. Observen, Chilomonas para mí muy similar. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que Cryptomonas va a presentar color, va a ser verdoso, pero verdoso claro, no verdoso oscuro. Y van a observarlo en la siguiente imagen. Y por último tenemos a Endosifon sulcatu. Endosifon es reconocible porque presenta un tubito, como un tubito en la parte central. No sé si lo observan bien. Ese tubo cónico que, que empieza desde la parte anterior hasta cercana a la parte posterior. Eso va a ser su carácter taxonómico para identificar al género. Bien, aquí tenemos las fotos. Ven aquí a Peranema con un flagelo bien notorio por si acaso, bien largo también y que presentan algunas cositas por ahí que están uh, um, adheridas ¿no? al cuerpo del, de peranema. En, en realidad estos son restos de otros flagelados, porque este organismo podríamos decir que es un depredador de flagelados. En la parte derecha tenemos, por ejemplo, a chilomonas. Miren, comparen chilomonas con criptomonas. Ven que son muy diferentes en color. Aquí, por ejemplo, en la, en la parte central, que es criptomonas, Pueden observar un color bien verdoso fuerte en la parte eh, del contorno. Eso es el cloroplasto, cloroplasto parietal se, se le denomina. Y también tiene su flagelo, ¿no? Pero ven que son muy diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, Astasia, tampoco tiene color, igualito que peranema y chilomonas. Y por último está el intorsifo. No sé si pueden observar bien. Bueno, yo sí lo observo, pero hay como un tubito cónico en la parte central, como, una, como un rectángulo, ¿no? Eso va a ser eh, lo que va a permitir identificar a este género. Ah, un ratito, tomar agua. Bien, observa una peranema, este peranema. ¿Ven cómo tiene ese movimiento muy agresivo? Mmm, como que no sabe dónde direccionarse. Ese es el famoso peranema. Y bueno... Se me dicen que este organismo suele tener estos movimientos bruscos cuando está alimentándose. En cambio, cuando está en busca de alimento, simplemente es como si fuera en línea recta. No, sin ningún movimiento brusco. Entonces, así podemos diferenciar si el organismo está alimentándose o está buscando alimento. que Son cosas muy diferentes. Uh, sigamos. Ahora sigamos con las amebas. Las famosas amebas. Eh, las amebas son un, un filo, bueno, un reino, no un reino, sino un filo muy complicado porque se ha dividido en varias, en varias este, subclados, clases, órdenes. Por ejemplo, filo amebozoa. Van a presentar estos organismos pseudópodos. A ver dónde está el pseudópodo. Acá, en la parte de arriba, que son como unos deditos. Unos deditos que le va a permitir eh, mover, moverse. También presenta vacuola alimenticia presenta vacuola contráctil núcleo plasmasol que viene a ser el endoplasma y gel que viene a ser el ectoplasma y un uroide que generalmente es, es como si fuera eh, soprato escritor pero no todo lo presenta, por si acaso. Bien, aquí tenemos por ejemplo a tres eh, géneros que he podido identificar en mi trabajo. Por ejemplo, mayorela, que tiene esta forma un poquito... Mmm, esférica no se podría decir, pero con unos pseudópodos cónicos, si pueden observar. Cónicos, y también hacemos unos puntitos. Esos puntitos son gránulos, y los puntitos oscuros generalmente son los cristales citoplasmáticos. En la parte derecha tenemos a vanella en sí estos géneros adoptan muchas formas... Puede adoptar formas estrelladas, puede adoptar en formas de, de abanico. Y luego tenemos a balcánfia que es muy parecido quizás a Mayorela, pero ven que es como si fuera, eh, no tiene ningún, no tiene varios pseudópodos, tiene un pseudópodo. Luego seguimos con las anuevas tecadas. Hay que diferenciar bien entre las anuevas tecadas y las atecadas. Atecadas que no presentan testa pecadas que presentan cesta. Por ejemplo, igual, este organismo también eh, lo ha identificado y de aquí se llama, por ejemplo, apodera bas. Así, esa es la especie apodera bas que está formada por una parte del cuello y del cuerpo y se ve claramente diferenciada estas dos partes. Luego tenemos a Diflugia, que generalmente es como una forma cilíndrica más o menos, y cuadrulera, cuadrulera que tiene estas estas estructuras estru, estas estas estructuras cuadradas que son están de maneras ordenadas por ejemplo aquí observamos la fotografía al microscopio observan bien la parte de base, dos regiones cuello cuerpo la parte de la derecha diflujo oblonga como si fuera un, un globo no un globo y la parte por ejemplo el diflujo oblonga, oblonga en la parte Posterior, ven que son mucho más chiquititos, y la parte de la apertura, ven que son mucho más grandes, ¿no? Vamos a retroceder, miren bien la flujo oblonga parte del posterior, chiquitito, y parte anterior, grande. Y luego tenemos a cuadrilera cuadrígena, ¿no? Ahí está. Ahora, quería, esta diapositiva la voy último momento porque quería mencionarles sobre las variedades que pueden existir entre un mismo género, o misma especie, perdón. Por ejemplo, este, centropi este centropixis, que también es de mi trabajo de investigación, eh, es la misma especie, centropixis aculiata, pero de acuerdo al, al lugar, o al, al país, digamos, en otras palabras, donde se encuentra, le han colocado un nombre. Pero no han colocado un nombre porque quieren, sino porque presentan algunas vari una variación en su forma, o ya sea en, la, en el número de espinas. Observen bien, Centropicis culiata valtrópica espinas más largas, grandes, grandes eh, especies mucho más grandes que la anterior, y así. Entonces, este organismo es un complejo en realidad, Es complejo culiata, es muy complejo, por sí sido ya estudiarlo, entonces es muy, muy difícil en realidad. Es mejor realizar estudios eh, moleculares para determinarlo, ¿verdad? Eh, bien, ah, quería mencionarle que la parte superior es entropicia cuyata, muy esférico, y la parte inferior es entropicia cuyata, variación oblonga, que tiene esta forma oblonga, por así decirlo, pero no presenta tantas espinas. A la justa presenta cinco, en cambio en la arriba presenta espinas prácticamente como nueve, ¿no? Entonces, esas, esas diferencias son las que van a permitir hablar de variedades. Ahora aquí vamos a ver otro video. Este es Arcella, no sé si lo recuerdan. Lo vimos en las primeras diapositivas. Y vamos a observar a los eudópodos, que son esos, esos bracitos eh, míos invisibles, que le va a permitir atrapar alimento y moverse. Vamos a ver. Ojalá que... ¡Ah! Otra vez. Vamos a ver. Ahí está esta que se mueve. Pueden ver esos brazos invisibles y esos son los pseudópodos. Como pueden observar, presenta como un circulito en el, en el, en el, en el medio. Eso va a ser su pseudostoma. ¿no? Y para diferenciar entre los géneros arcella, va a, ser, va a tenerse en cuenta las dimensiones de pseudostoma con la dimensión total del diámetro de la testa, ¿no? Entonces, también es otro género muy complicado de estudiar. Ay, no lo confundí. Ponemos, ponemos, ponemos. Ahora vamos a ver con el filum cercosoa El filum cercozoa generalmente, bueno, anteriormente estaba dentro de las amebas, pero a través de los estudios eh, moleculares, estudios morfológicos de barrido, por ejemplo, ya lo han apartado de las amebas, ya no son consideradas amebas. Por ejemplo, aquí tenemos el biophila, que también es otro organismo que he identificado. Que he identificado eh, en la parte izquierda ven, el, ven cómo es que la estructura, ven que tiene como unas cuatro espinas divergentes, eso va a ser propio del género y presentan placas ovales, placas ovales, que también se les conoce como idiosomas. Y en la parte anterior, o sea, de la boca, por así decirlo en palabras sencillas, las placas, que son, que son denominadas placas bucales, van a presentar una ligera alteración. Observen bien, como unos dientecitos. Observen, hay unos dientecitos. Eso va a permitir distinguir también el género, la especie, perdón. Y en la parte derecha tenemos la fotografía, ¿no? Al microscópico. Bien, ahora sigamos con OAS, más euglifas. Esos este es son otra euglifas también que he identificado, que es la euglifa tuberculata, eh, que presenta también placas ovales, pero tiene los dientes de esta manera ordenadita. Observen bien. Ahora, también hay que tener en cuenta la forma, por si acaso. La euglifa bibliografía es un poquito más alargada. Eglifo tuberculata no tanto. Y Tracheloglifo dentata, que es, pertenece a la misma familia de eglifas, que son los eglifida, perdón pero presenta una variación en, en la parte anterior. Esto que ven como, unos, como, como si fueran los dientes, no son dientes. Es, una, es un collar que tiene forma de diente. Eso va a diferenciarlo de, esta, de este género llamado eglifo. Entonces, son completamente diferentes. Y lo vamos a ver acá. A veces, ah, me olvidé de mencionarle que es otro, otra especie, Euglifa dicensi, que miren, observen bien, las placas son muy chiquititas, y miren la forma, es completamente circular, o casi circular. En cambio, Euglifa tuberculata, miren cómo es, es como si fuera mm, mucho más alargada. Y observen también los dientes, ¿no? Los dientes que le había mencionado en Euglifa tuberculata, son ordenaditos. Bien, y por último está la Tracheloglifa dentata que ahí pueden observar no sé si se bien pero hay como unos como un collar que no que no es la placa es otra estructura bien luego seguimos con el filo el yosua que también ya no es considerado un filo pero lo siguen utilizando para para fines prácticos y lo estoy utilizando para fines prácticos la estructura es simple es como si fuera un círculo o un, como si fuera un sol, ¿no? Que tiene un círculo, tiene sus pseudópodos. En este caso, ya no los, los pseudópodos se pues, le van a llamar axópodos. Me, me olvidé mencionarles: este filo cercosoa ya no se le llama pseudópodos, sino se le llama filópodos. ¿No? Filo filópodos, filo heliozoa axópodos. Y Filum ame, amebozoa, que fue el primerito, es gópodos. Entonces, reciben nombres diferentes de acuerdo a la forma. Ahora, estos tres géneros son los que también he encontrado, esos sí son los únicos tres géneros que pude encontrar, que es Actinofiris, Acanthocystis y Rafidophilis. Acanthocystis es muy fácil de conocer porque ha presentado una estructura um, como si fuera un lobito en la parte media, en la parte derecha. Que tiene como un globito, ya. Este es su vacuola contractil. Eso va a permitir diferenciar. Y también, ve que, también ven que hay circulitos dentro de la estructura. Esos son, son, todos esos son vacuolas. Por eso es que a este organismo se le dice que está altamente vacuolado. Y ahí pueden observar los axópodos, que también igual para moverse. Luego también tenemos acantocistis, que ven varias escamas. Esas, las escamas tangenciales que son que rodeando el cuerpo son escamas tangenciales, pero va a presentar también otras escamas que son de diferentes longitudes como pueden observar y se van a cruzar luego también tenemos a Rafidofil y va a presentar muchas escamas silicias alrededor del cuerpo o en su entorno y aquí pueden observar miren, observen bien y sol presenta ahí una burbujita en la parte derecha subacol cola contrae y, y pueden observar sus actópodos. Es bien bonito este organismo. Luego tiene también aquí está pantocistis. Bueno, no se ve bien, ¿no? Por, por, el, por los restos vegetales. También pueden observar unas bolitas, círculos pequeñitos. Se mencionan que estos son este soclorela o otro tipo de biotomea. De, de Puede verse también algas. Y quería mencionarle algo también, ahora que hablando de, de, de Hay muchos organismos protosuarios, en especial, que presentan endosimbiosis. ¿Qué quiere decir endosimbiosis? En otras palabras, que dos organismos, eh, un organismo, digamos que sí, invade a otro organismo, pero no le va a perjudicar, simplemente le va a dar algunas ventajas extras. Por ejemplo, está eh, en el caso de... De una meba se menciona que una meba y una bacteria. Por ejemplo, la bacteria Legionella o erogacta, no estoy seguro, pero se dice que esta bacteria se dejaba comer o tragar, en otras palabras, por la meba. Bueno, voy a recalcar que la meba se alimenta de bacterias, ¿ok? Ya, la bacteria se deja tragar por la meba. Pero, aquí hay algo interesante, se menciona que estas bacteri esta bacterias... Tienen la capacidad de evadir el proceso de la digestión de la meba, ¿no? Entonces, estas bacterias invaden a la meba y se quedan ahí. En, se quedan en la de la meba, ¿no? Pero, ¿por qué basadas en eso? Bueno, es que hay algunas bacterias que, así como otros organismos, no siempre encuentran el medio óptimo o las condiciones óptimas ambientales, ¿no? Y es por eso que se dejan, en otras palabras, tragar, ¿no? pero al final no las no llegan a ser fagocitadas entonces es un proceso de los simbiosis muy interesante como también hay otros hay otros más ejemplos por ejemplo uy, me demoraría mucho en explicarlos no pero me, me, me quise comentarles luego aquí tenemos a filofilis, que ven unas escamas desordenadas en la parte externa no eso va a ser propio del, del género y ven sus sus creo que eso es lo último vamos a ver, sí, y ahí está la vacuna. digo perdón, la Meva. bueno, gracias si tienen alguna pregunta déjenlas en los comentarios bien, gracias Jesús a ver, el público si tiene alguna pregunta, lo vamos a revisar aquí en los comentarios, pueden dejarlo sin ningún problema Jesús va a contestar a ver, tenemos aquí una pregunta Dice, eh, bueno, Edith Velázquez Vega, dice, buenas tardes, me llamo Emily y tengo 10 años y es muy interesante. La pregunta es, eh, ¿qué comen estos organismos? ¿Qué es lo que comen? Bien, bueno, este, estos organismos son, mmm, son una gran cantidad, muchos muchas especies, muchos géneros Por ejemplo, en el caso de Bulena, a ver, vamos a ponerla, vamos a ponerla. Creo que se sí lo puso. Sí, sí está. Vamos a retroceder hasta la ulena. Ya, la ulena. Por ejemplo, este organismo es autótrofo. Es decir, se va a alimentar eh, del sol, ¿no? de fuente química Pero hay algo peculiar en la ulena, porque este organismo se dice que es misótrofo. O sea, cuando, le da, cuando se le da la gana, adquirir... Energía a través de la, del sol, y cuando no se da la gana, no se le da la gana, puede alimentarse de bacterias. Entonces, dependiendo de las condiciones que se encuentre, este organismo va a preferir o va a optar por algún tipo de alimentación. ¿No? En el caso de, de las de la amebas, la mayoría, o prácticamente todas, alimentan de bacterias. Se dice que estos organismos son, eh, ¿cómo los podría mencionar? Eh, reductores de biomasa bacteriana. Ah, me estaba me, me olvidado también, por ejemplo, en el caso de los ciliados, hay un, hay un, ah, ya, para mí, sí. También son caníbales. Este por ejemplo, organismo que es grande en realidad es, es alimentado, es, perdón, es tragado por otro ciliado que es bien chiquitito. Entonces es interesante un instrumento tan pequeño que se llama Didinio, es del género no, no, Didinio, sí, es del género, es del género Didinio, que se alimenta de este ciliado, a pesar que es muy chiquitito, entonces lo que hace simplemente eh, alguna estructura que le va a permitir eh, matar al paramecio. y alguna otra cosa más no. bueno, bien, ah, también me había me a mencionar que también son eh, se alimentan de los restos, de materia orgánica de los detritos. De o sea, de toda la materia orgánica que puede tener en el ambiente, suele alimentarse de ello. ¿Y alguna cosa más que les puedo mencionar? Ah, sí. Bueno. Ese es otro dato importante que, que lo había leído, y es que los usuarios en sí los pueden encontrar en ambientes de agua dulce o en ambientes ambiente salados. Pero aquí hay algo importante, que en el caso de los ambientes salados, el factor principal que va a permitir decir, o permitir, quiero decir, qué ellos puede encontrar en tal lugar, es el factor ambiental. O sea, en mar, factor pH, factor temperatura. En agua dulce, el factor cantidad de materia orgánica, fosfato, carbonato. Eso hay que diferenciarlo, que tengo muy claro. Y es por eso que no siempre vas a encontrar un organismo que es en ambos tipos de ambientes, no, generalmente son de diferentes ambientes que vas a encontrar. Bien, Jesús, gracias por responder a la pregunta. Eh, vamos a atender una más para de ahí luego pasar a la siguiente charla. Dice, entonces, ¿estos organismos a qué reino pertenecen? Protista. Es una pregunta de Raquel Matías. Sí, pertenecen al reino protozoa. Bueno, eh, hasta el momento lo han colocado como reino protozoa y están en varios filos, ¿no? filos, protozoa, filón Rizaca, tienen varios filos. Bueno, es un tema muy discutible hasta el momento, pero sí, los agrupan en el reino protozoa o protista, como, como lo había mencionado. ¿Mm? Bien, Jesús, muchas gracias. Eh, vamos a pasar ahora al siguiente al siguiente ponente. Ella es Sofía Cantú, y las, los dejo con ella. Sofía, bienvenida. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes con todos los que se encuentran conectados en este momento. ¿Me dan un minuto para poder compartir mis diapositivas, por favor? Muy bien, esperamos. Ya se está conectando. Quiero aprovechar la oportunidad para eh, agradecer a la jefa del Departamento de eh, Protozoología, Mitología y Invertebrados Afines, quien aceptó poder participar con estas actividades. Hoy día se presentó el taller infantil para niños en la mañana y hoy estamos culminando el ciclo de charlas con los miembros de su departamento. Bien, Sofía, creo que ya podemos continuar. Listo, Ángela, Sí, me confirman si, si pueden ver las diapositivas en pantalla. Sí, sí podemos verlas. Ok, listo. Bueno, buenas tardes con todos los que se encuentran conectados acompañándonos en esta, la última charla, con motivo del 103 aniversario del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Sofía Cantú, soy tesista del Departamento de Protozoología, Entomología e Invertebrados Afines del Museo de Historia Natural. Y conmigo tendremos la charla titulada Pentastómida, un grupo enigmático. Juntos hoy vamos a conocer quién es este grupo de los pentastómidos, cuáles son sus principales características, por qué es que lo estamos denominando como un grupo enigmático, parásitos de qué animales son, qué representantes tenemos en el Perú, y si ellos podrían o no infectar a los humanos. Entonces, vamos a hacer una revisión, en primer lugar, de las características. ¿Qué son los pentastómidos? Básicamente los pentastomidos son parásitos, es decir, ellos adquieren los nutrientes, se alimentan de otro organismo vivo al que le vamos a denominar hospedador. Entonces básicamente ellos se van a alimentar, van a adquirir protección por parte de otro organismo vivo, tal cual van a depender 100%. Estos este, pentastomidos son parásitos obligatorios del sistema respiratorio de vertebrados principalmente. ¿Pero de qué vertebrados estamos hablando? De vertebrados como las serpientes, los cocodrilos, algunos cánidos, félidos, e incluso ha habido reporte de pentastómidos en aves. Estos pentastómidos generalmente son de zonas tropicales, como por ejemplo en nuestro país, pero también ha habido reportes en otros continentes como Europa e incluso en Australia. Estos pentastómidos tienen características propias y en estos momentos las vamos a, a detallar. Su cuerpo, como lo podemos ver, tiene un cuerpo denominado vermiforme, es decir, tiene forma de gusano. Este cuerpo puede ser cilíndrico, puede ser aplanado dorsoventralmente y básicamente se encuentra dividido en dos partes. La parte anterior, denominada cefalotórax, y la parte posterior, denominado tronco. Como vemos en la diapositiva, vamos a a ver con mayor detalle qué es lo que trae este cefalotórax, de estos pentastómidos Estos pentastómidos le deben su nombre a las cinco protuberancias que tienen en la parte anterior del cuerpo. Estas cinco protuberancias, de estas cinco protuberancias, la que se encuentra en el medio es la cavidad oral o la boca, como lo podemos ver en la diapositiva, y las otras cuatro protuberancias se encuentran albergando dos pares de ganchos, también conocidos como garfios. Pero veamos a continuación con mayor detalle, cómo son estos, estos ganchos o estos garfios. Como pueden ver, estos ganchos tienen una curvatura que, como se imaginan, hacen daño al tejido en el que se encuentran, eh, del que se encuentran agarrados. Entonces, estos ganchos le permiten a este parásito agarrarse con fuerza del hospedero en el que se encuentra obviamente causando daños en los tejidos en los que, de los que se encuentran arraigados. Pasando a la segunda parte del cuerpo, entonces vamos a estudiar un poco sobre el tórax, que es lo más el tronco, ¿qué es lo más característico de esta parte? Esta parte es característica porque contiene muchos anillos. Como vamos a ver a mayor detalle, tienen un número variable de anillos, y lo característico es que estos anillos, dependiendo si se encuentran en la parte anterior, media o posterior del cuerpo, la distancia entre cada anillo va a variar y esa es una característica que diferencia a un pentastómido de otro pentastómido. Entonces, hemos estudiado que en estos momentos que los pentastómidos tienen forma de gusano, pueden ser cilíndricos, aplanados, tienen estos pares de garfios o ganchos en la parte anterior, tienen anillos. Entonces, todas estas características han hecho que a lo largo de toda la historia no se sepa en qué grupo taxonómico colocarlos. Actualmente tenemos conocimiento de los grandes grupos de parásitos eh, que vamos a detallar a continuación. Por ejemplo, los nematodos son parásitos de cuerpo cilíndrico. Como hemos mencionado, ex existen pentastómidos de cuerpo cilíndrico. Tenemos los parásitos conocidos como tremátodos, que son de cuerpo aplanado, similar a nuestros pentastómidos. Tenemos otro grupo de parásitos que son los cestodos que, que tienen en su parte anterior una corona de ganchos o espinas que son los estos, similar a los similares a los bachos que presentan nuestros pentastómidos. Además, existe otro grupo, que es conocido como los anélidos, que su cuerpo se encuentra rodeado o presenta anillos, similar a nuestros pentastómidos. Entonces, por mucho tiempo se pensó que estos pentastómidos serían parte de uno de estos cuatro grupos. E incluso, años posteriores, se les dio un filum aparte, se les denominó como el filum pentastómida pero los años pasan, la tecnología avanza y los estudios moleculares han determinado que no pertenecen a ninguno de estos grupos de parásitos a los que nosotros podríamos decir, sí, se parecen, entonces son parte de ellos. No, por el contrario, los estudios de análisis moleculares determinaron que este grupo de parásitos se encuentra dentro del filum artrópoda, precisamente dentro del subfilum crustácea. Pero entonces, ¿qué son los crustáceos? Probablemente estén familiarizados con los términos cangrejo, con los términos langosta, con los términos camarones. Ellos son los denominados crustáceos. Se caracterizan porque tienen una concha que está formada por quitina, una concha endurecida. ¿Qué de parecido podría tener entonces este parásito en forma de gusano con todos estos eh, ejemplares que hemos mencionado anteriormente? Pues, como vemos, hay algunas características que, va, que van a compartir estos pentastómidos con estos crustáceos. Estos pentastómidos se dicen que se encuentran más relacionados con un grupo de los crustáceos conocidos como los branquiuras. Los branquiuras son también parásitos, pero a diferencia de nuestros pentastómidos, estos parásitos se encuentran en la parte externa de sus hospederos, por ejemplo, los peces. A diferencia de nuestros pentastómidos, que como hemos dicho, son parásitos obligatorios de las vías respiratorias. Se encuentran dentro de sus hospederos. Son parásitos también. Pero, ¿qué es entonces lo que los hermana, lo que los junta, lo que los relaciona? Estudios han determinado que, por ejemplo, los pentastómidos tienen una cutícula, que es la capa superficial que envuelve en su cuerpo, formada por quitina. De igual manera, el caparazón de estos, por ejemplo, branquiura, también se encuentra formado por quitina. Esa es una característica que los relaciona. Además, ya estudios a mayor detalle han determinado, por ejemplo, que los pentasómidos eh, tienen espermatozoides filiformes, al igual que estos branquiura. Entonces, tenemos ciertas características morfológicas que los eh, relacionan y, por lo tanto, los hace miembros de un mismo grupo. Sin embargo, ustedes podrán decirme, pero a simple vista, no se parecen, no? Por ejemplo, vemos que los branquiradas tienen eh, apéndices torácicos. Vamos a ver cuatro pares de apéndices que son unas especies de patitas que nuestros pentastómidos no tienen, obviamente. Es un gusano y no tiene patas. Vemos que los branquias a su derecha, por ejemplo, tienen una concha oval que nuestros pentastómidos no tienen al igual que, por ejemplo, los branquiura tienen ojos compuestos, que nuestros pentascómicos no tienen, es decir, muchas características que no a simple vista o morfológicamente no podemos relacionar. Es por ello que este grupo sigue siendo denominado un grupo enigmático, porque está dentro de un grupo taxonómico, que son los crustáceos, pero morfológicamente, si nosotros los vemos, no tienen características que los pueda hermanar o relacionar con el grupo de los crustáceos. Entonces ya hemos visto sus características, hemos eh, determinado en qué posición taxonómica se encuentre, ahora vemos un poco el ciclo de vida de los pentastómidos. Estos pentastómidos tienen un ciclo de vida adaptado al parasitismo del sistema respiratorio de sus hospederos. Estos pentastómidos para completar su desarrollo, para completar su ciclo de vida, necesitan algunos de un solo hospedero, es decir, tienen un ciclo de vida directo. Otros necesitan de dos hospederos, o sea, vivir hasta en dos animales, e incluso otros necesitan de tres hospederos. Pero la gran mayoría requiere, como mínimo, de dos hospederos, de un hospedero definitivo y un hospedero intermediario. Entonces, ¿quiénes son los hospederos intermediarios? Pueden ser herbívoros, pues, como la oveja, por ejemplo, el ganado vacuno, pueden ser roedores, algunos camélidos, entre otros. ¿Quiénes actúan como hospederos definitivos para este grupo? Los reptiles, como mencionamos anteriormente, como las serpientes, los cocodrilos. También algunos félidos, algunos cánidos, como los perros. Y también ha habido registros en aves, por ejemplo, en el género Larus. Expliquemos un poco entonces cómo es que se desarrolla el ciclo de vida de estos eh, parásitos. Ubiquémonos en el número 1 de la imagen a su derecha. Vemos nosotros a un perro. Este vendría a ser el hospedero definitivo. Entonces, nuestro pentastómido se encuentra en estado adulto dentro de este hospedero, que es el perro. La hembra de los pentastómidos deja los huevos en la nasofaringe de este animal. Entonces, por vía esófago va a llegar al sistema digestivo y finalmente estos huevos van a ser eliminados por las heces. Estos huevos, ahora nos ubicamos en el número 2, eventualmente van a caer en la tierra, van a caer sobre el gras y allí van a ser ingeridos por el hospedero intermediario. Es decir, por ejemplo, en este caso en la imagen, una oveja, puede ser un conejo incluso, un roedor, etc. Cuando son ingeridos, van a llegar, van a eclosionar el, el tubo digestivo y luego van a llegar... ...y se van a o a enquistar en las paredes intestinales del hospedero intermediario... ...o van a llegar por vía sanguínea hasta órganos como el hígado, como los riñones, como los pulmones. Dentro de este hospedero intermediario, esta larva, este huevo que era, estamos en el número 2... ...se va a desarrollar como una larva en el número 3. Va a pasar por varios estadios, dependiendo de qué pentastomia estamos hablando... Y finalmente va a llegar a su etapa de ninfa, que sería, pasando a la etapa número 4, y en esta etapa es que se vuelve infectivo. Entonces, por ejemplo, viene este perro, que es el de, viene a ser el hospedero definitivo, y se alimenta, por ejemplo, del conejo, se lo come. O se alimenta de las vísceras de la oveja. Estas vísceras, o este conejo, por ejemplo, ya estaban infectadas con las ninfas enquistadas de este pentastómido. Entonces viene el perro y se lo come. Entonces se infecta con esta ninfa enquistada. Dentro de ya del perro, esta ninfa se va a desarrollar, va a llegar hasta los pulmones, va a llegar nuevamente a la nasofaringe y allí se va a volver ya sexualmente maduro y nuevamente se va a cerrar el ciclo con la producción de huevos por parte de las hembras. Es así entonces cómo se desarrolla la vida de un pentastómido. Veamos entonces los representantes de los pentastómidos en nuestro país. Nosotros tenemos en el país tres géneros reconocidos de pentastómidos que son Porocefalus, reyardia y Linguatula. Y en total son cinco especies que vamos a ver a continuación. El Primero tenemos el género Porocephalus. La primera especie es la especie Porocephalus cotali que fue registrada para nuestro país en el año 1985 por Tantaleán y Gonzalo. El, estos eh, pentastómidos de la especie Porocephalus crotali fueron colectadas en estadio adulto a partir del hospedero definitivo Botros atrox en un estudio que se hizo para determinar en la fauna parasitaria de las especies de la Amazonía peruana. Como vemos en la fotografía, ya son ejemplares adultos de este Porocephalus crotali. La segunda especie que tenemos registrada para nuestro país es Porocephalus estilesi eh, fue registrada para nuestro país en el año 2007, eh, colectada a partir de la chesis muta, esta famosa chuchupe, en un zoológico de Junín. Como podemos ver en la imagen, notamos a dos ejemplares, uno evidentemente más grande que el otro, y algo que hay que mencionar de estos pentastómidos es que tienen dimorfismo sexual, es decir, las hembras son mucho más grandes que los machos. Y aquí en esta imagen se puede ver claramente. A la derecha tenemos el detalle de los ganchos o garfios que les había mencionado anteriormente, que son dos pares, y en posición central la cavidad oral, o la boca. ¿no? La tercera especie es la especie Porcephalus clavatus. Eh, fue registrada para nuestro país en el año 2011 a partir de dos hospederos de la familia Boide, la serpiente Boa constrictor y Epicrates sencria, en Loreto. Y bueno, es, vamos a ver aquí en las imágenes con mucha mayor eh, evidencia cómo es que se denota el dimorfismo sexual en estos, por, en estos pentastómidos. La hembra es la más larga y el macho es el más pequeño. Ahí vamos a ver más o menos con la regla, nos podemos guiar más o menos de qué tamaño es. En general los pentastómidos pueden variar desde 1 a 13 centímetros por ahí. Esta varía más o menos entre los 7 centímetros de esta especie, y vamos a ver a la derecha el detalle de los ganchos o garfios. Vamos a ver que diferenciar que no todas las especies tienen el mismo tamaño de ganchos o la misma forma. Y esto justamente es lo que hace la diferencia entre una especie y otra. Pasando a lo que son, anteriormente les había mencionado que estábamos hablando de pentastómidos del género porocéfalos en estadio adulto. En nuestro país también se han eh, registrado este género en estadio de ninfa y por lo tanto ya se tiene un registro de los hospederos intermediarios en los que se encuentra este género. En el año 2020, hace menos de un año, se eh, hizo un estudio de justamente pentastomidos de estos eh, hospederos de la Amazonía y se encontró que había este género porocéfalos en estadio de ninfa en roedores como, por ejemplo, la Prenensis, Eurorizomis Nitidus e incluso Cuniculus Paca, conocido como el Majas, y también en ciertos primates como el Entocebus Fusiculis y la Gotrix Puepigi. Entonces, ya tenemos también para nuestro país un registro de aquella fauna silvestre que está actuando como hospedero intermediario para estos este, representantes del género Porocéfalos. El segundo género es el género reillardia, es el único registro que se tiene en nuestro país para pentastómidos de aves. Específicamente este, género, este ejemplar, del género Reyardia, fue colectado a partir de los sacos aéreos de Larus Belcheri en, un, en la playa de Pucusana en el año 2016. Lo que nosotros podemos aquí notar es el detalle de los garfios o ganchos, que es distinto, como les mencionaba, a los ganchos que vimos anteriormente con, la, con el, el género porocéfalos. Entonces, como les vuelvo a mencionar, los ganchos no son iguales en las especies, no tienen el mismo tamaño y justamente eso es lo que los diferencia. La, el último género registrado para nuestro país es el género Linguatula. Cabe resaltar que este género es el que tiene mayor registro a nivel mundial, y para nuestro país tenemos la especie Linguatula serrata. Esta Linguatula serrata en estadio adulto fue colectado en, en sus hospedero definitivo que es, han sido cánidos perros, y este estudio fue bastante importante porque se hizo un estudio de los perros callejeros que merodeaban los camales de Lima. Como muchas personas saben, como ustedes pueden saber, es que estos perros generalmente que este, caminan, pasan, viven cerca de los camales, suelen alimentarse de las vísceras del ganado que llega a estos camales. Entonces se quería ver qué parásitos se encontraban dentro de estos perros callejeros y se encontró justamente esta especie lingua tula serrata en eh, las vías respiratorias de estos perritos. También tenemos el registro de esta lingua tula serrata, pero no en estadio adulto sino en estadio de ninfa, en dos estudios que se hicieron, uno en Cusco y otro en otro camal de Lima, se ha encontrado que actúa como hospedero intermediario de esta especie, lingua tula serrata, las vicuñas y también el ganado vacuno. Se hizo un mismo estudio en los, en los camales, en uno de ellos fue el camal la colonial, y se determinó pues, que esos, eh, estas ninfas se encontraban este, invadiendo los tejidos del sistema digestivo de estos animales. Ahora, ¿qué es lo más importante o qué es lo que probablemente les pueda llamar más la atención de esta especie, Linguatula serrata? Es que es un parásito zoonótico. Y ustedes dirán, pero Sofía, ¿qué es una zoonosis? ¿O qué significa ser un parásito zoonótico? Pues ser una zoonosis es una enfermedad infecciosa que se va a transmitir desde un animal vertebrado al humano. Es decir, podemos encontrar este parásito infectando al humano. Pero, ¿cómo así? Pues bien, nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, el, los hospederos eh, intermediarios, como por ejemplo las ovejitas, los roedores, al tener contacto con los huevos, al ingerirlos, se infectan y dentro de ellos se desarrollan las larvas y pues, finalmente van a terminar siendo ninfas. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con el humano. ¿Qué pasa si el humano tiene contacto con los huevos de este pentastómico? Entonces, el humano tiene contacto, de repente no se lavó bien las manos y llegaron estos huevos, a las vías digestivas pasaron y él dentro de él se va a desarrollar el estadio de larva y posteriormente pasará a ser una ninfa infectiva. Esto, ¿Qué puede originar si se desarrolla dentro de mí una larva y llega a ser una ninfa? ¿Qué es lo que me va a pasar? Generalmente, no hay cuadros clínicos que han sido reportados o graves cuadros clínicos reportados si yo tengo una ninfa de un pentastómido dentro mío. Pero obviamente va a haber una reacción dentro de mí, como por ejemplo hipersensibilidad en el tejido. Esos podrían ser opresión en el área en la que se encuentra enquistada esta ninfa. Esos podrían ser algunos de, de los síntomas. Pero ¿qué pasa si, no me, si el humano no tiene solo contacto con los huevos, sino que por el contrario se alimenta, por ejemplo, de tejido infectado, no sé, de una oveja? y no lo cocino bien, y yo tijero esa carne, que estaba es un tejido infectado, con una, una ninfa. Quiere decir que esa ninfa se va a desarrollar dentro de mí como un adulto, va a llegar a ser un adulto, va a llegar hasta mis pulmones, probablemente se vaya a alojar en mi nasofaringe ¿y qué va a originar ahí? pues inflamación en la zona, va a originar eh, dificultades para comer, dificultades para tragar, incluso dolor facial. Esto es todo lo que, lo que podría originar el hecho de no tener o no tener las medidas y los cuidados adecuados. Es por ello que en este, en este slide presento, por ejemplo, un perrito comiendo vísceras. Muchas veces nosotros dejamos a nuestros animalitos en la calle, los sacamos a pasear con correa, dejamos que hagan ellos su vida feliz. Y de repente vivimos cerca un camal, a una zona donde un matadero de repente de animales, de ganado vacuno, y mi animalito fue y consumió estas vísceras que estaban infectadas con ninfa, y él pues se infecta y el, esta ninfa se desarrolla como adulto dentro de él. Este perrito va a eliminar con sus heces los huevos. Y yo que tengo contacto con mi animal y no me lavo bien las manos y juego con él, y debo de jugar con él, voy y me alimento entonces probablemente yo vaya a ingerir estos huevos y estos huevos se van a desarrollar dentro de mí finalmente como una ninfa y esto pues va a originar daños en mis tejidos porque como hemos dicho estos parásitos tienen ganchos tienen estas especies de garfios que, los, que les permiten adherirse al tejido y obviamente originan daños en la zona estos son los conocidos granulomas entonces cabe mucho resaltar que los eh, hábitos de higiene, eh, el hecho de, por ejemplo, lavarse las manos después de jugar con mis animales, por ejemplo, en este caso, a mi perro, tiene un papel muy importante para que, uno, para que no se llegue a cumplir pues, el ciclo de vida de este parásito, como son los pentastómidos. Entonces, ¿pueden estos pentastómidos infectar a los humanos? Sí pueden. Han habido casos en nuestro país no registrados aún, porque, como les menciono, no hay, ...casos clínicos graves, pero en otros países, por ejemplo, como Ecuador... ...sí ha habido casos de, de infecciones y se les conoce como pentastomiasis. ¿no? Entonces, sí es posible que estos parásitos infecten al humano. Entonces Cabe que ustedes también, además de informarse un poco de qué son estos parásitos... ...quizás un, sea un grupo que nunca han escuchado, sepa qué características tienen... ...dónde los podemos encontrar... También sepan que existen métodos como para no contagiarse y que siempre hay que tener en cuenta, no solamente con este parásito, sino con los parásitos en general. Entonces, eso es todo por ahora, chicos, y a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Ha sido eh, un gusto poder explicar sobre este grupo de parásitos poco conocidos. Eh, y bueno, quedo atenta a sus comentarios y algunas consultas o preguntas que puedan ustedes tener. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Muy interesante lo que nos has presentado el día de hoy. A ver, nuestro público, si tiene preguntas, puede dejarlas en los comentarios del Facebook para poderlas eh, pasar a la ponente. Bueno, aquí hay unos mensajes que agradecen la, la ponencia de Sofía. Bueno, yo tenía una pregunta, Sofía, no, eh, con respecto a, a este último organismo que tú mencionaste, que justamente se puede eh, transmitir, no, por medio de las mascotitas que no son muy bien cuidadas. Cuando ingresa al ser humano, ¿dónde es que se puede eh, producir estas ninfas? ¿En qué tipo de tejido o en qué órgano, no? Claro, las ninfas se desarrollan generalmente en, te en tejidos del sistema digestivo, puede ser el hígado. Eh, puede ser incluso los riñones o los pulmones. Entonces, ¿cómo es que determinas que estás tú contagiado? De repente con una necropsia, con una tomografía. Tú no sabías si te tomas una tomografía y te sale pues que tienes un quiste y que es una ninfa de un pentastómido. Entonces, ahí es donde uno va a encontrar este estadio de ninfa. Ah, ya. ¿Y cuál es el, el diagnóstico o los síntomas que revelan que uno puede estar parasitado por esta especie? como te mencionaba, en el caso de sacar una tomografía, uno ve los quistes en los órganos y ese pues es un indicio de que uno está parasitado. En el caso de que no te hayas tú contagiado por el consumo de huevos de estos parásitos, sino que tú ya hayas consumido una ninfa por haber consumido carne mal cocida, lo que los síntomas pues clínicos son el dolor facial, la inflamación en la zona, no poder deglutir, porque justamente como mencionaba, este estadio adulto pues que se ubica en las zonas eh, nasofaringias, y es lo que ocasiona el dolor en la, en la zona, ¿no? Esos básicamente serían los, los diagnósticos. Mm, interesante. Bueno, acá tenemos la pregunta del público de Raquel Matías, nuevamente dice, ¿no es regla general que todos los perritos se infecten? solo los que comen vísceras crudas? ¿Y cómo me doy cuenta si el perro está infectado? Claro, como les mencionaba, a veces uno, lo mismo que he mencionado para el humano, cumple para el, los perritos, por ejemplo, en este caso. Por ejemplo, mi perro eh, tiene problemas a veces para deglutir, no quiere comer, eh, le tocas la zona de la cara y tiene dolor. Es porque el perro, como mencioné, es el hospedero de este parásito en estadio adulto y este parásito siempre se va a ubicar en esa zona. Entonces, esos son los primeros síntomas de alerta que uno debería tener eh, si tu perro reacciona mal, por ejemplo, a que le toques esa zona, podría ser ese un indicio de que tu perro está contagiado de este parásito. ¿no? Y eso a través de tomografías se puede determinar si es que tu animalito este, está infectado. Y otro es a través de las heces, como mencionaba. ¿no? Eh, al estar este parásito en estadio adulto en tu animalito, entonces este va a eliminar los huevos por las heces. Entonces... Si uno ve, o sea, hace un análisis de heces, uno puede ver pues, los huevos de este parásito y darse cuenta que este parásito está evidentemente animal. Bien, Sofía, muchas gracias. Bueno, como comentan, hay que estar alerta de estos síntomas. Entonces, quienes tenemos mascotas y cuidarlos mucho, sobre todo. Sí, es, sí es, Ángela. Bien, muchas gracias a todo nuestro público que se conectó el día de hoy en estas dos charlas, gracias Sofía por la charla del día de hoy, gracias a Jesús también, y a nuestro público, gracias también por conectarse, eh, aquí terminamos nuestro ciclo de charlas y también eh, eh, terminamos nuestros talleres infantiles en, en este, el día de hoy. Les invitamos a la comunidad científica, a la comunidad académica que eh, puedan eh, participar del simposio, del, sobre biodiversidad y conservación en el Perú, que se va a estar dando el, la próxima semana. Muchas gracias a todos los que se conectaron, vamos a seguir transmitiendo estos este evento, también tenemos una mesa redonda, ¿no? de, en, con el, bueno, con, y el departamento encargado es el departamento de Ideología del Museo. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.